Gracias, eh, Carolina, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, eh, en el día de ayer lamenté mucho, pero mucho, no poder estar presente en la universidad, en el recinto de Gua San Francisco, eh, donde se estaba presentando una rueda de prensa con la finalidad de poner en conocimiento a la ciudadanía, no solamente la local, sino, bueno, la de de todo el, el país, ¿verdad?, de unos programas de, de maestría y doctorado que anunció el ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, eh, mi querido amigo. Y también estuvo presente en aquella actividad doña Emma Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien hubiese gustado saludar. Pero además, estuvieron allí presentes Olivo de León, mi querido compueblano y amigo. Ahí está el video de la, de, de la actividad, que vamos a verla completa, una edición que se hizo de ese video. Eh, así es que eh, estuvo Olivo de León, pero también estuvo... Eh, Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, porque se anunciaron programas eh, tanto para docentes en términos generales como para periodistas. Vamos a escuchar el video desde el principio, por favor, eh, si, me, si son tan amables. Además de agradecer la presencia de las altas autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Queremos decir que este recinto se siente muy satisfecho porque lo que se va a anunciar hoy aquí es el resultado del espacio ganado por esta institución en la región y del espacio ganado por esta institución en el marco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sentimos una gran satisfacción y entendemos que recibimos un espaldarazo de ustedes a la labor que viene realizando este recinto a favor del desarrollo de toda la República Dominicana. Todos sabemos que el conocimiento se constituye en esta época en la principal riqueza que tiene un país. Estamos aquí para anunciarle a los amigos de la prensa, el desarrollo de dos programas que muy prontamente vamos a firmar ya, los acuerdos, la señora rectora y quienes saben, mi calidad de ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología. Los programas son eh, un programa de doctorado en humanidades. Y un programa de maestría, y por eso está aquí la señora presidenta del Honorable Colegio de Periodistas, también con una manera de apoyar esa, eh, este acuerdo, ¿verdad? Que se llama comunicación Estratégicas y Relaciones Públicas, donde se van a beneficiar 37 este programa de humanidades se lo pedí que fuese abierto aquí de manera muy personal porque yo sé cuál es la inquietud de este pueblo este es un pueblo preocupado por la investigación, por la docencia le dije bueno, pero si ya lo abrimos en Santo Domingo es nuestro vamos a llevarlo a San Francisco pero eh, a través de la facultad de humanidades y el señor ministro dijo cuenten conmigo con el apoyo del ministerio ¿eh? así es que todo ese apoyo ustedes lo tienen para que pueda ser um, un logro exitoso un doctorado aquí propio donde ustedes podrán coger de las humanidades el área que quieran para desarrollar sus doctorados, su tesis de investigación. Eh, también otras informaciones, porque no tengo la oportunidad de verlos todos los días, hemos abierto una oficina, conjuntamente con el apoyo del Ministerio, en el Consulado Dominicano, para que todo... Ah, le hemos pedido también desde el Consejo Universitario al señor ministro una dispensa de que todo el que se haya ido al exterior, que no haya finalizado su carrera, pueda terminar su carrera en vez virtual a través de la universidad. Bueno, yo quiero felicitar eh, de manera muy efusiva a doña Emma, rectora magnífica de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. A mi querido hermano, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. Y quiero felicitar también a la gente de mi Colegio Dominicano de Periodistas. A Olivo, a Mercedes Castillo, a Francis de León, porque consiguieron que se... Eh, anunciara un programa de maestría básicamente para periodistas, gente ligada al tema de la comunicación y la información. Es inédito en, en, en esta ciudad, todavía no se había hecho una actividad ni se había hecho un programa docente de esta magnitud, de esta categoría para ese, eh, esa área del conocimiento y yo pienso que hay que felicitar de manera efusiva, a todos los involucrados en esto. Pienso que es un paso más y exhorto a los comunicadores, exhorto a los periodistas, exhorto a la gente que hace programa, que si tienen la posibilidad de, de, de inscribirse, de participar en ese programa, eh, yo incluso lo estoy pensando, porque la verdad que eh, es interesante. Así es que exhorto a todos aquellos, ¿verdad?, que eh, eh, enaltezcamos este, este programa participando en él. Así es que, eh, nada, yo felicito de nuevo a todas las partes involucradas. Eh, ya conversaré con, con Francia a ver cuáles son los requisitos y traer aquí la información también. Bueno.